Una coalición de jugadores donde recolectaron más de $550 mil dólares para donativo para un alivio del coronavirus. Entre ellos hay 40, hay como cinco peloteros de ellos ya retirados. En el caso de David Ortiz, en el caso de, de Adrián Bertrés, y varios jugadores activos están. Trabajando con esta con la fundación de Pedro Martínez, que una fundación que ha sido eh, un pilar en el ámbito de la República de Dominicana. De la más vieja, de la más de vieja la más de los vieja. peloteros y, y, la, y la más productiva. No claro. digo para coger cámara, ¿no? Se habla, se habla de que la esposa de Pedro Martínez, Carolina, ha sido una mujer, eh, una eminencia a nivel empresarial y social. e Incluso ha, ha escrito varios libros y es una mujer, ya tú sabes, con mucho talento. Eh, ya la primera se le estará dando comida y después también ya se le estará llevando a los médicos eh, los utensilios que necesitan y alguna medicina. También otro dato es sobre Oscar de la Hoya. En este dato, Oscar de la Hoya dice que si Tengo ya. en estos momentos se enfrenta a Cono McGregor en dos rounds, miren miren el físico de ese señor, que en dos rounds él le gana eh, Oscar de la Olla Oscar de la Olla le den la mandíbula a ese tipo y se le rompe la muñequita las muñecas es... se le rompen Oscar de la Olla <ríe> pero oye, pero venga acá muchacho en el, el, la última vez que estuvo en, en el ring fue en el 2018 este señor peleó con <ríe> Floyd Mayweather en el 2017 aunque perdió Estamos hablando de Floyd Mayweather. Well. ¡Bailo no! bailó Porque Mayweather, well, well, él tuvo, se cansó, atrás de él, huyendo. esa fue la sí, pelea sí, más, sí. desastre de la pelea más grande del mundo. Eh, eh, fue, fue un fiasco, según la, a nivel lo técnico. De ¡Ah, tú de, Pero Económicamente, Víctor. Claro. Eh, económicamente, solamente, de, la que a la le gusta estos números. De ingresos televisivos, solamente fueron 425 millones de dólares. Y de entrada solamente fue en 100 millones de dólares. Así que ya tú sabes cómo fue esa pelea. Esa fue en el 2015. con los lo hubiese cepillado. Estuviera durmiendo todavía, Mayweather. Todavía dur durmiendo tuviera. También, eh, ya hablando también de lo que es el tenis. Eh, la asociación de tenis, el órgano rector de tenis. Eh, recolectaron 600, No, 6 millones de pesos. 6 millones, de de peso, 6 millones de dólares 6 sí. millones de dólares recolectaron para los, de, los que practican tenis y apoyar a todo en el mundo, todo el tenista que está registrado, ellos apoyaron 6 millones de dólares, así que están, están trabajando el Barca a nivel de fútbol eh, somete a prueba a sus jugadores y en la NFL el jueves eh, se va a hablar ya de lo que es el calendario por otra parte, ya en el béisbol dominicano, ayer las eh, las Águilas Bahía anunciaron ya su cuerpo técnico, eh, donde Félix Félix será el dirigente, el gerente Omar Ovalle tuvo Ángel Valle, perdón, estuvo dando informaciones del cuerpo técnico, ya cambiaron donde estarán sus relevistas, estarán también su coas de bateo. Luis Polonia que estaba en, en, en, en el juego de bateo, ahora estará ya al lado de Fermín y de la gerencia como dando opiniones en el béisbol dominicano, eh, la, la hormiga atómica Luis Polonia. A bueno, Luis Poloniano así es. que hay que, a Luis Polonia no que, que callarlo, pero él, él es, buen es buen técnico. Simplemente no dejarlo hablar. No, ahí, es están las, ahí están las informaciones del maravilloso y fascinante mundo del deporte. Séle de tranquilo, que Luis Polonia se perfila como futuro dirigente. No, de la no, no, no, no, no, no, no tiene, no tiene no tienen. No tiene. Doctor, en el puesto que está ella al doblar de la esquina para estar vale, como dirigente no, tal, yo, bueno yo tal, le, él, él puede estar dirigente por su figura pero, pero el, el ser dirigente no solamente saber de béisbol es tener capacidad psicológica para manejar estrellas la, la, sí, pero... la, la primera condición la tiene Luis Polonia, que es Aguilucho 100% y lo ha sido toda la vida, va a ser dirigente ah, de la sí, a, de la sí, ah sí, así sí. está bien sí. está bien no, Gracias. Trae que él no tiene que ser psicólogo y para eso es un equipo de trabajo <ríe> Ah, claro. no, no, sí, uh -huh. Pregúntale, pregúntale a ese a Felipe Fermín qué es lo que es el dirigente